amigos pescadores, bueno nos llega muy buena noticia desde Paso de la Patria el guía Darío Jiménez de Amil Pesca nos envía estas imágenes con muy buena pesca de dorado de excelente tamaño hace un mes aproximadamente se abrieron las compuertas mucha agua de Brasil, se inundó prácticamente la zona eso había hecho que el pique era bastante nulo mejorando así la zona media del Paraná y bueno ahora ya se estabilizó el río y la verdad que ya el Paraná Alto está dando nuevamente estos trofeos dorados impresionantes eh, pesca con carnada o con señuelo así que ahí Darío realiza con clientes salida de pesca con eh, mucho éxito, hace años que conoce la zona, así que bueno, siempre algún trofeo le saca. Esperamos que le gusten las imágenes. 14, 15. Bien. Okay. Pescador TV, Argentina, vamos a devolver. Acá está. Esta premia. muy grande. Muy grande. Uh. ¿Está viva? Sí. Muy o Paraná. Vai. Vale. Vale. Ajá. Mira pobre. Mira lo que mira mira Qué dorado, qué dorado, qué dorado qué dorado, qué, dorado qué dorado, qué dorado, papá. Es muy probable que haya quedado en el mayón, este, por eso se salió todas las camas en, en alguna red. Ah. Es muy probable, es probable. muy probable. Sí, vamos. ¿Sí? Pero, pero... ¿Qué pasa? ¿No podés ahora? No estoy ganando, no estoy ganando. ¿O no? Y si sí, puedes con el torrentino. Vamos a levantar. Vamos, vamos, ahora vamos, vamos. Maestro. Genio. Vamos a bajarlo Eugenio. despacito. ¿Cómo está, Vamos. Vaya, vaya, vaya. no sé si te gustó el salto vamos no eso es muy grande yo no voy a poder levantar esto no, no puedo así sin apuro De pesca, de la gracias amigo, gracias amigo, bueno ahí se va, se va, seguí guerreando, bien bien bien bien Paso de la Patria Corrientes, Darío Jiménez te espera para que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con dos embarcaciones totalmente equipadas y te brinda un servicio full full. Salidas diarias en busca de dorados, surubíes, pacúes. Comunicate al teléfono 3795-04-3401 o visita el Instagram Darío Damil Pesca.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 Diferentes marcas, por ejemplo, la clásica bollita Mauri eh, Bollas chupetonas, cometas La verdad que es una boya que se usa mucho en lo que es lagunas Por tamaño, por peso, es una boya que un día con poco viento te va a rendir un montón eh, Porque navega muy bien eh, bollas de madera balsa, de la marca Water De la marca cribal algunos modelos que han quedado eh, Aceitunas, también cometas, chupetonas, en diferentes tamaños y después también, lo que es ya conocido también, eh, coloretal eh, diferentes marcas también, como Big Float, Super Float en diferentes formatos, palitos, cometa, chupetona, de lo que busquen, la verdad que tenemos muchos surtidos, muchos colores eh, para que compren su bollita, armen su línea a gusto a la altura de la caña que quieran y además de esto, ya saben todo lo que es material de armado como yo yo anzuelo, nylon para hacer rasoladas, rotores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 ¿Qué tal amigos pescadores? Estamos viajando nuevamente hacia Laguna La Picasa, acá sur de Santa Fe. Bueno, un destino para la pesca del pejerrey que vamos a ir visitando en varias oportunidades esta temporada. Eh, hoy nos vamos a encontrar con el guía Daniel Gasol, bueno, que a partir de esta temporada 2023 eh, comenzó a brindar sus servicios acá en Laguna La Picasa, precisamente en pesquero, Laguna La Picasa. Así que bueno, ya estamos transitando el camino de tierra que separa San Gregorio de la laguna. son más o menos 9 kilómetros de tierra, el camino está en muy buen estado. Este, obviamente que hay que consultar siempre antes de viajar por el tema de si hubo lluvias cualquier eh, camino de tierra. Así que bueno, en un ratito estamos ingresando al pesquero, eh, donde nos vamos a encontrar con Daniel. Vamos a salir a hacer una notita y a ver cómo sigue la pesca después de este cambio de clima que ha refrescado bastante. Hemos tenido dos días de viento sur y han bajado considerablemente las temperaturas. Así que bueno, nos acompaña acá Andrés. Buen día Andrés, ¿cómo andás? Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bueno, bien? ¿Preparado para la pesca? Preparado. Bueno, vamos a ver si tenemos una linda jornada hoy. Dale, ya seguimos con las imágenes. ¿Cómo ya, cómo va? ya te presentamos anteriormente en la charla previa que hicimos al entrar al pesquero. Así que bueno, esperemos tener una linda jornada. Dan del este tranque hoy, así que todo preparado para la pesca. Todo preparado, vamos a ver si hacemos una linda entradita acá en Laguna La Picasa y vamos a ir en busca de los pejerreyes de este hermoso espejo. Dale, perfecto. Andresito, buen día. Buen bueno, día, ¿qué tal? andrés ya está preparando acá, va a tirar con unas bollitas negras y... Mostrame, andrés a ver, negras y, y rojas, porque hay un poco de reflejo de frente, ¿Eh? Ahí mojarra viva como carnada, y ya tenemos en el baldecito, así que bueno. Después, Dani va a ir mostrando también con qué va, va a arrancar la jornada. Bueno, amigos pescadores, bienvenidos acá a Laguna La Picasa, pesquero de Laguna La Picasa. Hoy haciendo un relevamiento junto al guía Daniel Gasol. Este, vamos a mostrar un poquito los equipos que se están utilizando, eh, como hacemos siempre, para que la gente sepa con qué equipo venir para, para arrancar la jornada de pesca. Cañas telescópicas clásicas, laguneras de 4 metros, 420 eh, riles frontales medianos, en este caso cargado con multifilamento, 0.16 usamos nosotros, 0.14, 0.18, eso va a un gusto de pescador. Líneas de tres bollas, en este caso vamos a hacer una línea de bollitas de madera balsa y bajadas que vamos a estar utilizando entre los 25 y 40 centímetros. Vamos a ir probando distintas alternativas, a ver si está un poquito más abajo más arriba, pero bueno, es lo que se venía dando en las últimas jornadas que hemos, que hemos realizado. Así que bueno, ya armamos equipos, Andrés ya tiró, ya está con los equipos en el agua, Dani está preparando y bueno, esperemos poder mostrarle buenas imágenes y buenas capturas. Vamos mejorando, vamos mejorando el tamaño, Dani. Vamos mejorando el tamaño. Acá tenemos despeje. peje. Dale, bárbaro, seguimos. Bueno. No, seguimos acá desde La Picasa junto al guía Daniel Gasol, pesquero de Laguna La Picasa. ¿Eh? Ya vamos arrancando la mañana, va mejorando el tamaño.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 de 710 centímetros cúbicos. Tienen la, la cualidad de estos termos, aguantan 25 horas el agua caliente y 48 horas el agua fría. Sí. Tienen un pico vertedor realmente muy bueno. Tenemos los picos de, de repuestos, tapas, todo. Por si no lo creen, ven esto, es el lo vuelvo a colocar acá. Cada uno está con su tapón colocado en verde, en negro, en blanco y este en color celeste. Perdóname que te interrumpa, siempre hay que destacar que son termos con doble pared de aislamiento, por eso el tiempo que conserva tanto lo que es el frío como calor, vienen libres de BPA que mucha gente lo pregunta. Justamente, la tapita la podemos usar como vaso que a veces nos sí. falta y hemos visto algunos que la han utilizado como, como mate. La Unión Pesca presenta su nueva reposera con respaldo ideal para camping o playa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 chiquito, ¿eh? Pesca de pejerreyes con el guía Daniel Gasol acá, Laguna la Picasa Vamos, Dani, querido Bueno Acá tenemos Ese se ve un poquito más abajo el pico, unos 50 sí, más sí, o menos aproximadamente unos 50 lo que anda muy bien como terminación de línea un bollín con nudos corredizos y un par de anzuelitos para ir testeando la profundidad en que se mueve el pejerrey Dale Muy bueno Dale, seguimos Seguimos Buena Dani, seguimos. Oh, lindo peje, lindo peje, de medida. Muy bien Andrés. Dale, perfecto, che, dale. bárbaro. seguimos. Entonces. Ah, este es el tamaño más interesante, che. Sí, ya se está. El mando el mediodía, está saliendo otra clase de pejerrey. Muy lindo, muy, lindo, muy gordito. Sí, perfecto. Muy bueno. Profundidad de 30 centímetros. Perfecto. Lindo tamaño este, Daniel. ¿eh? Va mejorando, Che. Va mejorando. Muy, Va mejorando. muy, muy lindo el pejerrey. Bárbaro. Bueno bueno, acá estamos levantando uno que no hicimos ni tiempo a prender la filmadora porque picó acá, cerca de la lancha. Otro pejerrey lindo de medida. 25, 28, 30, lo que se está dando hasta ahora. Así que bueno, vamos bien. Bueno, seguimos con los pequeñines. Por ahí pasa el pescadito chico y bueno, es lo que hay, esto se va al agua, ahí vamos, adelante, listo, ya, bueno, acá seguimos, pez chico, pero seguimos dándole, dale, otro dale, seguimos con los lindos pejes acá de la picasa junto al guía daniel gasol Vamos, Ahí estamos ahí estamos con andresito muy bien peje de medida se nos está planchando la laguna está aflojando el viento por eso está el pique se está complicando un poco mejor carnada de zona norte en carnadas alfredo luis garcía 962 tigre mojarras seleccionadas por tamaño comunicate al teléfono whatsapp 1160433297. 43 32 97.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 Vamos, lo que vamos a cambiar de lugar. Vamos a cambiar de lugar, vamos a probar a ver si podemos eh, localizar un pejerrey de mejor tamaño y bueno, esperemos que tengamos suerte y que podamos hacer una linda pesca. Dale, dale, aflojó bastante el viento de lo que era esta mañana y por eso también está saliendo pescadito más chico. Exactamente, ¿Eh? aflojó muchísimo el viento, así que bueno, vamos a, a intentar ir por un pescadito de mejor calidad en otro lugar y veremos qué pasa. Dale, vamos. Bárbaro Andrés. Bueno. So, bueno, acá estamos viendo un lindo pescadito de Andrés. Se había cortado un poco el pique, bueno, se había planchado la luna, ahora empezó a rizarse otra vez el agua. Así que espectacular, Andresito. Uh. Muy bien. Bueno, acá ya promediando la tarde con el amigo Daniel Gasol. Se había cortado un rato porque estaba muy, muy planchadito. Acá Dani metió un lindo pescadito. pescado. Espectacular, Dani. Dale, vamos a seguir un rato más. Espectacular. Espectacular. Filmamos el pique de 10, de 10. Bueno, Andresito. Bueno. Muy bueno. Uh -huh. acá venimos Andresito con otro. Viene medio tranquila la tarde, pero bueno, de a poco se va dando. Pejerrey de medida, lindo, gordito. Vamos a seguir un rato más. Bueno, amigos, finalizamos la jornada acá desde Laguna La Picaza, acá sur de Santa Fe. Este gigante espejo santafecino. Bueno, acá junto a los servicios de Daniel Gasol, eh, que es guía acá en La Picasa, Bueno, esta temporada 20-23 ofreciendo tus servicios de guía, Dani, acá en La Laguna. Así es, así es. Este año decidimos arrancar nuevamente con la temporada de Pejerrey esta vez haciéndolo en la Laguna La Picasa y bueno, eh, la verdad que tiene muy lindos ejemplares, hay eh, muy, muy variados, diferentes tamaños, eh, hay pescadito juvenil de devolución e incluso hay de medida y algunas que otras sorpresas. Sí, una cosa, perfecto, sabemos que para esta temporada vas a disponer de dos trackers para brindar el servicio a todos los aficionados, así, así es. que bueno ya van a aparecer los teléfonos tuyos en, en pantalla. Eh, también tenemos que agradecer la carnada a nuestro amigo, a, al amigo Carlos, Carlos, que nos cedió gentilmente la carnada para poder realizar esta nota. Que también van, van a aparecer los teléfonos en Así plazo, es, ¿eh? así ¿eh? es. Y también, bueno, eh, quien está colaborando también con vos, alojamiento a la morada de acá de San Gregorio. Correcto. Que también, que brinda un cómodo alojamiento para los amigos pescadores que se quieran alojar una o dos noches, este, la noche previa o posterior a la, a la jornada de pesca. Y también agradecemos como siempre a Payo Argentina por facilitarme toda la indumentaria para realizar mis notas. Esperemos que todos hayan disfrutado de las imágenes, que hayan disfrutado de la pesca, si bien el día no fue de un pique sorprendente, porque bueno, se nos planchó la laguna, aflojó un poquito el viento, pero bueno, pudimos mostrar una, una buena cantidad de pejerreyes, lindos espantarios, así que es, es. los esperamos que los, se lleguen acá. Los esperamos y bueno, como siempre, el que ya conoce de nuestros servicios, o para quien no, eh, bueno, estamos trabajando con tracker con guía, con tracker sin guía y bueno, siempre tratando de brindar la mejor atención para que todos nuestros clientes se vayan satisfechos. Perfecto, muchísimas gracias amigos pescadores Será hasta la próxima.